Mi nombre es Manuel Núñez Lagueca, eh, soy de Argentina, diseñador industrial, eh, egresado de la Universidad Nacional de La Plata, la Facultad de Bellas Artes, en la carrera de diseño. Eh, actualmente estoy trabajando en un proyecto, el nombre de mi emprendimiento es Inicia, es un emprendimiento que se dedica a lo que es la producción y diseño de piezas rotomoldeadas en plástico, básicamente en polietileno. Eh, tiene como característica que eh, toma el proceso de rotomoldeo, que es un proceso muy, muy versátil de costos relativamente bajos de inversión, y la particularidad principal que tiene el proyecto es que eh, diseñamos nuestra propia maquinaria. Entonces, ahí contamos con una ventaja porque la maquinaria se adapta a lo que son nuestras posibilidades y a distintos tipos de, de productos. La inscripción en Booster Wii me pareció de suma importancia por las características que tiene y por lo que ofrece, porque eh, uno a la hora de poner un emprendimiento tiene muchísimas dudas, eh, desconoce cómo es el medio y lo que considero que Booster Wii ofrece es justamente una capacitación integral para poder poner un, una startup, un emprendimiento. Me refiero a que uno puede este, participar en una empresa real en donde lo van a capacitar en gestión empresarial que por lo menos en mi caso es una deficiencia que, que tengo y sobre todo el soporte que, que ofrece wii eh, me pareció de, de suma de suma calidad realmente lo, lo que ofrece el programa la capacitación no es sencilla a eso me refiero cuando uno la tiene que hacer por su cuenta es eh, muy complejo el poder estar eh, dentro del medio, dentro de lo que es el, el mercado y realmente tener las puertas abiertas como, como ofrece el, el programa eh, a mí me genera una gran expectativa de poder estar inmerso por un tiempo dentro de lo que es el, eh, el, el mercado en sí mis expectativas están puestas en, en eso, en aprender realmente a, a desarrollar una empresa porque si bien la parte de diseño de producto la conozco pero no alcanza solo con tener un producto bueno o innovador, sino que falta la parte de gestión, falta saber comercializarlo, saber producirlo, saber gestionar una empresa, poder llevarla adelante, que crezca. Me parece que eso es lo más importante y es lo que, lo que este, vengo a ser, lo más interesado en lo, que, en lo que estoy. En primera medida cuando conocí la, la empresa receptora eh, me vi gratamente sorprendido, porque las posibilidades que me han ofrecido fueron mucho más altas de las que yo esperaba eh, es una empresa que me brinda la posibilidad de poder formarme en cuanto a gestión diseño y producción eh, es un realmente es un conocimiento integral el que me van a aportar yo creo que les puedo servir en cuanto eh, a aporte de producción y de, y de diseño por las características principalmente con las que he sido formado que eh, en Argentina por lo menos tenemos la particularidad de poder tener una visión muy integral, no es solamente encargarse de la parte estética o semántica del objeto sino también en cuanto a las cuestiones de producción este, y en ciertas ocasiones también de venta. Entonces creo que la, la versatilidad de mi información les puede generar un gran aporte para poder desarrollar nuevos productos y, y poder gestionar también su, su producción.